El desalojo fue ejecutado el 2 de septiembre del año pasado y a raíz de una concentración convocada para denunciarlo la policía cargó con fuerza y detuvo a seis personas, además de dejar muchas otras personas heridas e identificadas. Se han juzgado el 15 de marzo y la petición de cárcel para cinco de ellos es de tres años y nueve meses y de dos años para el sexto, acusados de delitos de atentado y lesiones basándose en palabras de la policía. Lo hemos dicho reiteradamente y así lo corroboramos en la declaración que hicimos hace unas semanas. En el contexto de ofensiva económica y política que estamos viviendo en los últimos meses y años, la posibilidad para la ocupación también se está viendo bermada. Cada vez se está dificultando más la adquisición, permanencia y utilización de los espacios y, como nuestra, muestra este caso, también de la defensa de los mismos. Las multas relacionadas con el desalojo y el proceso judicial tienen una clara intención, anular el control proletario sobre los espacios y su defensa, al mismo tiempo que mantienen con miedo a cualquier persona que se atreva a hacerle frente de forma organizada a la propiedad privada. ¿Cómo se, ent se puede entender si no, sino que una concentración de protesta por el desalojo del espacio sea resp respondida con una gran organización policial y que seis participantes sean objeto de petición de cárcel? Viendo esto... ¿Quién se atreverá a afrontar un desalojo de un gasteche de centro socialista o centro social? ¿Quién se atreverá a obstaculizar un desahucio? Estas infraestructuras no son imprescindibles para organizarnos con independencia de la burguesía y de sus partidos, por lo que es vital importancia aumentar las posibilidades de defensa en los espacios y responder a la represión. Por ello, convocamos una concentración para mostrar solidaridad con los procesados y denunciar este ataque a la defensa de los espacios. El mismo día del juicio a las 9 y media de la mañana frente a los juzgados. Auxiperato y el cartasuna. Espacio en Defensari e que es.